Hola, ¿tienes un minuto? Bueno, como puedes ver, estoy en el hospital, pero cuando veas este vídeo ya no estaré. Y es que hoy salgo, después de tres semanas, pero en casa voy a continuar con el tratamiento vía oral. Unas cuantas semanas más. Muy diferente, ¿no? Pero bueno, el importante hoy no soy yo, sino que es Ilse Roa, mi nueva invitada como como Guest blogger en el post de dentro de la campaña Colaborando con Guillem, que inició la semana pasada Vladimir Estrada. Y Lise, ¿de que nos habla? De algo que me parece brutal, que es el binomio fantástico marca personal y mujer. Yo creo que es un post que tienes que leer, es un post muy bien estructurado, con una dimensión eh, perfecta para entender las cosas que valen la pena hacer si eres mujer y las que no, en cuanto a tu marca personal, por supuesto, con dos infografías muy bien trabajadas y con ese eh, punto y esa forma de hablar caribeña que también coincide, en este caso, desde Venezuela eh, pero bueno, Venezuela está regada por el Caribe también, eh, con, con Vladimir Estrada. Te recomiendo que lo leas, espero que te guste. Nos vemos la semana que viene y ya seguramente me verás de otra manera.